deporte es una palanca de transformación social... ...y una palanca de transformación personal ¿no? ...el deporte te aporta... ...unos valores que todos conocemos... ...como son eh, pues el esfuerzo, el sacrificio... ...el, el trabajar en equipo ¿no? ...además te ayuda a socializar ¿no? eh, ...cada tarde vemos a... ...a, a partir de las 5 de la tarde... ...pues todos los equipamientos deportivos... ...llenos de niños y de niñas... ...que eh, trabajan todo el tema emocional... ...porque al final no solo es eh, el deporte... ...sino que la vida saludable es importante... ...para tener una vida mejor... ...y para que la gente de Vila de Viladecans en el 2030... ...pues esté más sana y con mejores oportunidades". Se está definiendo un tesito empresarial muy que abarca muchísimas oportunidades para los negocios de Viladecans, para la gente de Viladecans y también, lógicamente, para la economía de la ciudad. Y per otra parte, también hem fet de sport un elemento referencial de la salud de nuestros parques. Ahora, recientemente, hemos inaugurado un itinerario dentro del parque de la Torre Roja. Estamos trabajando en doblar el nombre de federats y federadas en un crecimiento de instalaciones como la que inauguraremos ahora al Garrofer. Y el que estén veient es que hay una oportunidad Unitat también para la ciudad de este dinamismo económico junto con la actividad esportiva genera una sinergia, genera un proyecto que nos permite también vincular la actividad económica con el amb y la salud. Cada uno desde, desde su puesto de responsabilidad, desde su empresa, desde su institución eh, puede, puede contribuir en mucho hacia, a potenciar y a poner en valor los objetivos de desarrollo sostenible dado que el, el, el deporte pues es un, un, un gran altavoz y un excelente vector de transmisión a la ciudadanía de todo ese tipo de, de, de valores sostenibles, de la práctica deportiva saludable. Llevamos más de 10 años viviendo en esta ciudad, en Mila de Cans y desde que llegamos empezamos a patrocinar el, el básquet femenino de la ciudad porque encaja en los valores que nosotros representamos y porque además justamente nosotros teníamos el compromiso de empoderar al talento femenino, a esas mujeres que, que querían hacer deporte y entonces bueno para nosotros es muy importante porque nos ayuda a Además, llegar a ese público que para nosotros son nuestros consumidores. Con esta posta clara que ha tenido el gobierno de Andorra y la empresa privada, hemos conseguido que, es, que represente el 8% del PIB. Pero no, no podemos olvidar el impacto medioambiental que té Hem de hacer que sigui sostenible, que puede però fer-ho de veritat y después el impacto social. todos sabemos los efectos para la salud física, para la salud mental, para la cohesión, para el del territorio y sobre todo también intentar mejorar aquellos reptes que creemos que el té te a mejorar. No, sobre todo ante un que es el cuidado de nuestras menores, para que realmente el sigui sí un entorn seguro.